Mejor forma de clausurar la, el programa de, de este año que hacerlo con nuestros alumnos y directores de sexto A, sexto B y sexto C, que durante todo el año han estado haciendo un trabajo, como veis en, en pantalla, que ha sido sobre, la, sobre las tres tradiciones. En primer lugar, os damos la bienvenida a una fascinante sesión donde nuestros alumnos y directores de sexto han realizado un impresionante trabajo de investigación sobre las desnutrición. Esperemos que os sea de gran utilidad, como lo es para ellos, y os ayude a estar más ciberseguros en un mundo tan digital como el que, como el que vivimos. Eh, estos son los puntos que, que vamos a tratar a lo largo de la exposición. Hablaremos de la definición de desnutrición, de los síntomas de las personas que lo padecen. Daremos consejos para prevenir y tener una vida equilibrada en la que las tecnologías ocupen un lugar, pero que no sea el más relevante y el que más tiempo invirtamos. Ahí tenéis eh, otra parte del, del índice y la presentación contiene vídeos explicativos que, que complementan la exposición de vuestros compañeros y que podréis visualizar una vez que se acabe la sesión en el blog del, del proyecto. Os mandaremos a todos el enlace con esta grabación y con la presentación con, con los vídeos. Eh, esperamos que, que aprendáis mucho y sin más, doy paso a Alicia en su primer punto, que son las tecnodicciones. Eh, hola, soy Alicia y os voy a mostrar mi presentación sobre las tecnodicciones. Como ya sabéis, nosotros los niños de hoy en día, hemos nacido rodeados de las tecnologías y muchos hemos tenido o tenemos adicciones Eso es muy preocupante porque no sales de casa, te alejas de tu familia y amigos y so solo estás con la pantalla. Por eso los padres y nosotros debemos ser responsables y no hacer un uso excesivo de las tecnologías. ¿Qué podemos hacer para frenar, para evitar las tecnodicciones? Que los niños no duerman cerca de los dispositivos, mantenerse activos, intercalando actividades tecnológicas con deportes, actividades extraescolares, jugar con los amigos, dar un paseo a tu mascota, desactivar el Wifi cuando estemos estudiando o realizando tareas que requieren mayor concentración. Y ahora doy paso a mi compañera Elena. Hola, buenos días. Yo soy Elena y voy a explicar si las tecnologías pueden afectar a los niños y cómo lo harían. Los niños que tienen entre 6 y 11 años comienzan a usar las distintas, las distintas plataformas para jugar, realizar trabajos escolares o comunicarse con amigos. Por lo tanto, sí que pueden afectarles las tecnologías. El uso incorrecto y desmesurado de las tecnologías puede afectar al bienestar de los niños, causando enfado si se les prohíbe el uso de ellas o también puede alterar el sueño, falta de concentración. ...de concentración, deterioro del rendimiento escolar y del apetito, entre otras consecuencias. El sobrepeso de niños y jóvenes puede ser otra consecuencia de la adicción a las pantallas... ...por el sedentarismo de, derivado del exceso de conectividad a las nuevas tecnologías. Y nos preguntaremos, ¿qué tienen las tecnologías para crear esta adicción. Pues bien, el uso de las tecnologías genera sensaciones agradables... ...por lo que las pantallas enganchan con facilidad a cualquier persona, sobre todo a los niños... Por un lado, son divertidas porque generan respuestas y sustancias en nuestro cerebro, que son excitantes. Estar expuesto a estas sustancias continuamente nos crea de forma natural la necesidad de usar muchas de las pantallas para que nuestro cerebro genere aún más. Grumi ciberacoso y sexoación son algunas de las tecnologías que más afectan a los niños. La Policía Nacional y Fundación MAFRE han elaborado nuevos materiales didácticos dirigidos a alumnos, profesores y padres para afrontar los riesgos asociados al uso de Internet. Una manera de evitarlo es establecer unas normas de uso de las nuevas tecnologías. Se pueden poner algunos límites para que no estén mucho tiempo pegados a las pantallas, o también se pueden poner horarios para que a ciertas horas, como la hora de la comida o la hora de dormir, no se permita su uso. Para esto hay algunas aplicaciones que pueden ayudar a los padres a hacerlo como por ejemplo Family League, que te permite poner horarios, límites de uso a las aplicaciones, u otra aplicación que puede ayudar es Custodio, que permite a los padres saber qué hacen sus hijos en línea, de quién reciben llamadas o saber cuánto tiempo usan su dispositivo. Y ahora le doy paso a mi compañera Alba. Hola, soy Alba y os voy a mostrar algunos de los síntomas que pueden producirse al estar demasiado tiempo con las tecnologías. Ver a un niño con aparatos tecnológicos es hoy en día de lo más normal. Hay muchos beneficios con las nuevas tecnologías, pero también hay algunos peligros. Pero, ¿cuáles son algunos de los síntomas que pueden producirse al estar tanto tiempo con ella? Estar todo el tiempo al lado con un aparato tecnológico sin poder estar unos minutos sin usarlo. El aislamiento, es decir, no, sociali no socializar con otras personas... ...o incluso mostrar incomodidad con la presencia de otros niños o incluso adultos. Negación de tecnoadicción, por ejemplo, cuando dicen yo no estoy enganchado... ...o lo que es lo mismo, negar haber estado mucho tiempo con aparatos tecnológicos. Cuando necesitan disponer de más tiempo para estar con el dispositivo que le queda la adicción. Y ahora le doy paso a mi compañero José María... los ojos amarillos. Hoy en día las tecnologías son un gran pasatiempo muy adictivo donde podemos descubrir, aprender, investigar y más cosas divertidas e interesantes. Pero todo lado bueno tiene un lado malo. Casi todos los niños están literalmente enganchados con la nueva tecnología y eso no puede ser muy bueno. Este consejo que voy a nombrar podrán adver advertir a los padres para que sus hijos no caigan en un comportamiento adictivo. Establecer unos horarios para el uso de la tecnología. No dejar llevar el móvil ni otro aparato tecnológico de habitaciones. Así se asegura un buen descanso. Por supuesto, apartarlo durante las comidas y cenas, ya que este momento es de socializar con la familia. Enseñar que el móvil no es lo primero que se ve por la mañana y lo último que se observa por la noche. Intercalar eh, los juegos tradicionales con juegos tecnológicos. Apuntar a las pequeñas actividades escolares de o deportes críticos con el fin de reducir el lanzamiento. Pero de paso el paso eh, a Sofía. Hola, soy Sofía y hoy vamos a hablar sobre las cosas que deben tener en cuenta los padres. Los niños de hoy en día son básicamente nativos digitales, es decir, desde que son pequeños están rodeados de todas las tecnologías que han aparecido con el paso de los años. Ahora vamos a hablar sobre 10 puntos que os servirán de ayuda. Recíclate. Papás, tenéis que estar atentos de las redes sociales para poder ayudar a vuestros hijos e hijas y saber sobre el tema. No los dejéis solos. Es esencial que, la, que las utilicen en, poco, en lugar común de la casa que podáis desempeñar el control de tiempo y contenido que ven o utilizan. Otra norma muy importante es reglas, normas y acuerdos. Esto va para los adolescentes sobre todo. establecer es, junto a vuestros hijos reglas consensuadas para utilizar las tecnologías a su alcance. Por ejemplo, las tecnologías solamente una hora cada día. Ofréceles otras oportunidades. No se le pueden quitar las tecnologías y dejarles sin otra actividad de ocio. Por eso tenéis que darle otras oportunidades, por ejemplo, hacer deporte, jugar a juegos presenciales, quedar con amigos. Tenéis que darles ejemplo. Para vuestros hijos e hijas aprendan los mensajes que les dais, es necesario que seáis ejemplo para ellos. Si les estáis diciendo que no es bueno pasar muchas horas conectados a juegos de ordenador o chateando, no lo hagáis vosotros, porque si no, lo que dedicáis no le va a servir para nada. navega, a y juega con tus hijos. Así sabréis sus su gustos y evitéis que utilicen juegos o información inadecuada. Tened en cuenta las posibilidades de establecer filtros para que no puedan acceder a todo tipo de páginas y contenidos. enséñales a creerse y aceptarse como es. Desarrollad en vuestros hijos desde pequeños una autoestima saludable. Esto les ayudará a aceptarse tal y como son. Relacionarse con los demás con seguridad. Así nos buscarán refugiarse detrás de una imagen falsa que evitarán en las redes sociales. Desarrollar, enseñarles a querer, no, pues, enseñales a organizar su tiempo. Necesitan de vuestra orientación y acompañamiento para adquirir el hábito de estudio, trabajo y responsabilidad adecuada para llegar a convertirse en adultos independientes y responsables en el futuro. De esta manera también tendrán aspectos importantes en su vida de los que ocuparse de los demás y estar conectados. Sepárales del móvil. No solo en clase deben respetar la norma escolar de no usar el móvil, también durante los tiempos de estudio. Encima no caigas en el reloj de utilizar las tecnologías para entretenerlos. Y transmíteles información sobre protección y riesgos. Es útil explicar el peligro de entrar en contacto con gente que no han conocido en persona que desconfíen de muchos de los contenidos publicados o el riesgo de facilitar información personal. Y lo más importante, si tienen algún problema, que puedan hablar con vosotros, porque estaréis dispuestos a ayudarles siempre. Y ahora os paso con mi compañera Fadela. Hola, soy Fadela y hoy os voy a hablar de las consecuencias que podemos sufrir si somos unos tenadictos y pueden ser estos trastornos. El cibermareo, que es la consecuencia de jugar con aplicaciones 3D. Puede producir fatiga visual, náuseas y mareos. La nomofobia, que es la fobia de una persona a quedarse sin el móvil, perder la cobertura, no encontrar el móvil. Eh, mi compañera os lo explicará a continuación más detalladamente eh, El síndrome de la vibración fantasma, es un problema neurológico a causa del teléfono móvil. Hace que la persona sienta la vibración del móvil cuando no lo tiene o está apagado. El dolor dactilar provoca dolores e incluso calambres en los dedos, muñecas y antebrazos. Por estar frecuentemente con la pantalla del móvil, tablet. A largo plazo puede ocasionarte hasta inflamación en los tendones. Y el síndrome de, de, del ojo seco. Reduce el número de parpadeo en una persona por estar mirando fijamente una pantalla. También produce cambios en la producción de lágrimas y, de, y deja problemas importantes en los ojos. Otros graves problemas pueden ser dejar de hablar con tus amigos y familiares, no salir de tu cuarto, tratar mal a tu familia, no comer, no hacer tus deberes. Y ahora le doy el paso a mi compañera Elena. Hola, soy Elena y vengo a mostrar lo que es la nomofobia. La nomofobia es un medio irracional a no tener teléfono móvil o estar desconectado del mundo de las tecnologías. Como otras fobias se manifiesta con síntomas comunes, como el miedo, el nerviosismo o la ansiedad. Pero también con otros como taquicardia, dolor de cabeza, dolor de estómago o pensamientos obsesivos entre ellos. Los, algunos de los síntomas son la taquicardia, angustia, miedo a salir de casa, vértigo y pues, la nomofobia, como dije anteriormente, es una especie de enfermedad psicológica que afecta a tu cerebro por el uso inadecuado de los dispositivos. Es decir, se desarrolla a causa de internet en sí, ya sea en redes sociales como Instagram, TikTok o Twitter, entre otras. Y ahora voy a explicar los síntomas los cuales son muy peligrosos. Tod Oh, sí. todas o casi todas las enfermedades tienen cura, ya sean a base de medicamentos, antibióticos o de una operación. Así que ahora voy a proceder a explicaros cuáles son los remedios para la homofobia. Y son los siguientes, aparte de los que veis en pantalla. Apagar cualquier tipo de dispositivo móvil o estático que se encuentre cerca de nosotros. Si tenemos algún acompañante en nuestra casa, es mejor que nos ayuden para poder controlarnos y no cogerlos y encenderlos. Intentar salir de casa sin el teléfono móvil. Lo mejor es que ese acompañante, mejor un familiar, te esconda el teléfono. Busca ayuda profesional. Disminuye el uso del teléfono progresivamente. Si vas poco a poco alejándote de algo, te acostumbras a los nuevos hábitos. Prueba ponerte intervalos de tiempo que debes superar. Por ejemplo, puedes empezar por proponerte no mirar el teléfono en 30 minutos si no es necesario. Puedes ir subiendo esa duración de texto tecnológico con una hora, dos horas y, por último, limita tu horario. Además de los intervalos de descanso que hemos propuesto ya, ponte unos, unos horarios al día en los, en los que fuera de ellos te autovetas el uso del teléfono móvil. Por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil después de las 11 para relajarte y desconectar antes de dormir o durante el horario de comida. Y ahora le doy paso a mi compañero Marcos. Hola, soy Marcos y voy a dar del síndrome del hikikomori Es un término japonés que significa literalmente apartarse de la sociedad. Es el aislamiento social agudo de una persona y estas personas han decidido aislarse debido a temas personales como la adicción a ciertas sustancias o ciberadicciones, incluso el bullying. Esto suele pasar más en hombres en mujeres y suelen tener ansiedad o timidez extrema antes de eso. Actualmente hay 164 casos de Hikikomori y las consecuencias del síndrome de Hikikomori suelen relacionarse con la pérdida de habilidades sociales, en donde la televisión, el móvil o las redes sociales, el ordenador o los videojuegos se convierten en una referencia exclusiva. La definición de Hikikomori incluye las siguientes características: 1. El afectado no trabaja ni estudia. 2. No se considera que tenga una discapacidad mental. Y tres, no mantiene contacto con personas fuera de su familia y lleva al menos seis meses prácticamente en su casa. Y ahora le doy el paso a mi amiga Erika. Hola, soy Erika y mi compañero y yo os vamos a explicar las ventajas y desventajas de internet, redes sociales, del teléfono móvil y de los videojuegos. Empecemos por hablar de Internet. Las ventajas son las siguientes. Te puedes entretener un rato viendo vídeos, escuchando canciones, viendo documentales interesantes y un montón de cosas divertidas. Puedes ayudarte buscando información para hacer los trabajos que te han mandado, resolver esa duda de los deberes, comprobar si has hecho bien las cuentas, etc. Puedes comprobar por Internet sin tener... Sin tener que, puedes comprar con pues, internet sin tener que ir a esa tienda que está tan lejos, pedir esa prenda de ropa que se ha agotado en la tienda y muchas cosas más. Y ahora las desventajas. Te puedes acostumbrar a buscar por, todo por internet y después no aprender nada. Entrar en un titular sin verse seguro y que te roben los datos. Abrir un correo trampa y que te roben dinero de tu tarjeta. Y ahora le, doy, ahora le doy paso a mi compañero Iván. Hola, soy Iván y ahora hablaremos de los teléfonos móviles. Empezamos por la comunicación instantánea en las ventajas. Tenemos en nuestras manos siempre el aparato para comunicarnos con llamadas o mensajes. Ahorrar dinero. Hay mucha oferta y no suele ser tan caro tener una línea móvil con internet. Seguridad con el teléfono móvil, podemos estar localizables en cualquier momento con las aplicaciones de las que nos habló Elena al principio, custodio, family link, etc. Acceso a internet, con un clic tenemos toda la información que tenemos a nuestra disposición. Y ahora vamos a comentar las desventajas, que son la altura de dependencia, que causan enseignamiento, desconexión con la realidad y soledad. Desmotiva hacia la, hacia, hacia la actitud física y los juegos al aire libre pudiendo causar desinterés en otras formas de entrenamiento. aislamiento social. No encuentras el contacto con la gente y estás desmotivado para hacer cualquier cosa o función. Pérdida de privacidad. Podemos llegar a colgar en Internet cosas innecesarias y que mucha gente no debería ver. Ahora hablaremos sobre los videojuegos. Y os, vamos a y os voy a comentar algunas de las desventajas. Aumentan nuestra capacidad de comunicarnos sin vergüenza con otros. Mejoran el trabajo en equipo para tener más confianza en tu compañero. Puedes tener ideas bastante, bastante buenas que en algunos momentos te pueden servir para momentos críticos de la vida real. Y ahora vamos a ver las desventajas. La ansiedad puede provocar que la persona deje de realizar actividades necesarias para su desarrollo personal, social y laboral, llegando a desarrollar trastornos en el estado de ánimo. La irritabilidad y la ira son otros de los síntomas que señalan una posible adicción al uso de los dispositivos electrónicos. Siempre es bueno conocer los riesgos de salud que corren los pequeños de la casa. Se incrementan los pensamientos violentos y esto hace que la mínima provocación se interprete como algo hostil. Estados de situación general, por ejemplo, sube la adrenalina y el pulso se acelera. Esto hace que aumenten el comportamiento o la tendencia dominante. Y ahora os doy paso con mi compañera Erika. Y para terminar las ventajas y desventajas, vamos a ver las de las redes sociales. Empezamos por las ventajas. Eh, puedes ver y subir vídeos con tus amigos y pasar el rato divirtiéndote. Descubrir cosas nuevas e interesantes que no conocías a través de una plataforma y conocer a gente nueva y hacer nuevas amistades. Y ahora las desventajas. Te pueden criticar y obligar a hacer cosas que tú no quieres. Te puedes tirar todo el día con las redes sociales, cosa que no es buena para la salud, la seguridad, es decir, no es saludable para nada. Te pueden robar datos sin que tú lo sepas al ponerte información al instalarte la plataforma. Y ahora le doy paso a mi compañero Flora. Aquí os voy a recomendar dónde acudir si hay un posible caso de tenuadición. Antes de ir a ningún sitio hay que hacer estos dos primeros pasos. La primera opción es hablar con la persona de los aspectos positivos y negativos de las tecnologías, sin decir nunca cosas negativas sobre el uso que hacen los adolescentes. La segunda opción es que hay que entender por qué gasta su tiempo de ocio, de tiempo libre en las tecnologías. Ante, ante un posible caso de aislamiento, es importante mantener la actitud escuchativa siempre. Y después de... Si después de estos dos pasos no se ve mejoría, hay que hacer los siguientes dos pasos. La, la tercera acción es, si se ha visto afectada la relación familiar, hay que acudir a una terapia familiar. De esta forma, se educa a la familia en su conjunto, disminuyendo el sentimiento de culpa del adolescente por su comportamiento. Un ejemplo de una, aso de una asociación es la Asociación Azabal, que se encuentra aquí en Mérida. Nosotros, los, los cibermentores, tuvimos suerte porque eh, hemos tenido una charla con Luis Guerrero y fue muy divertido. La cuarta y última opción es ir a un especialista experto en, la, en las atenuaciones para poder ayudar a la persona afectada. Y ahora le doy el paso a mi compañero Isa. Hola, soy Isa y hoy os vengo a hablar sobre noticias que podemos encontrar en los medios de comunicación que os sorprenderán. La primera es la de este chico británico de 24 años llamado Billy Brown, que es una persona que tuvo una infancia difícil. Fue internado varias veces debido a las estancias de su madre en el hospital por problemas médicos. Nunca soné para socializar o interactuar con otras personas. Toda mi vida estaba en Internet. El joven dice que le costaba encontrar el sentido a la vida. Me di cuenta de que si no hacía algo, no iba a seguir viviendo al año siguiente o a los dos años. Al final, Billy acudió en busca de ayuda para socializar, hacer actividades y dejar su adicción. 14 meses después, Billy ha creado un juego de mesa que no se requiere nada más que un lápiz y un papel, además del dado y las tarjetas que describen a los personajes. La idea es que los participantes ganen puntos alcanzando una serie de metas. Pueden mejorar sus personajes ganando puntos adicionales por acciones en el mundo real. Hay una parte digital en la que los participantes intercambian las tareas que han completado, pero casi todo el juego se basa en la parte fuera de línea. Es mi manera de retribuir a la comunidad sí. mi forma de hacer que la gente interactúe y socialice, dice Brown sobre el juego. Algo tiene que cambiar en mi vida y no quiero que la gente llegue a ese punto al que yo llegué para hacer un cambio. La siguiente noticia es la de este chico estadounidense que tenía 16 años cuando la tragedia sucedió, llamado Daniel Petri. A esa edad padeció una infección que le obligó a quedarse enfermo en su casa. Antes de este suceso tuvo una fuerte discusión con sus padres, pues ellos no les permitían a Petri comprarse el videojuego Halo 3. A pesar de que estaba enfermo, consiguió salir a escondidas de su casa para ir a comprar el videojuego y estuvo hasta 18 horas jugando seguidas sin parar. Sus padres no tardaron en darse cuenta de esto y su padre Mark, que era un sacerdote, cogió el juego y lo metió en una caja fuerte junto a la pistola que Mark tenía guardada. Una semana después, el 20 de octubre de 2007, Patrick fue capaz de abrir la caja fuerte tras conseguir la combinación. Cogió la pistola y se dirigió con ella hacia sus padres, matando a su, a su madre y dejando vivo a su padre. Con 16 años, Daniel se libró de la pena de muerte. Porque fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 23 años, que después de la sentencia mínima. La pena máxima, tanto Daniel era la vida en prisión sin libertad condicional, que era lo que el fiscal recomendó para él. Actualmente cumple cadena perpetua con una revisión de condena prevista para el 2031. Y ahora mi compañera Ana. Hola, soy Ana y os voy a contar un cuento. Era una vez un pescador que estaba pescando y de repente en vez de pescar un pez pescó una botella. En ese mismo instante tenía mucha curiosidad porque de abrirla, porque parecía muy antigua. Dentro había un genio. Eh, después el genio le preguntó al pescador, por sacarme la botella te voy a conceder tres deseos. Y le preguntó, ¿cuál es tu primer deseo? El pescador pensó y le dijo, mi primer deseo es que quiero ser una persona inteligente. El genio se quedó muy sorprendido al escuchar eso, porque otras personas le pedían dinero, casa, coche... Más tarde le comentó, hecho, ya eres una persona inteligente, y ahora, ¿cuál es tu segundo deseo? El pescador pensó y pensó un momento, y le respondió, muchas gracias, no quiero más deseos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Queréis saber por qué os cuento esta historia? Con este bonito cuento quiero que sepáis dos cosas: que cada uno de vosotros eh, tenéis en vuestro interior algo mágico, un don que os hace únicos, y además podéis conseguir lo que os propongáis con vuestro empeño. Este cuento nos lo contó Luis Guerrero, como bien ha dicho mi compañera Fadela, eh, que trabaja en la asociación Afagal, y nos dijo que el genio ni nadie nos tiene que solucionar la vida. Nosotros, con nuestra magia, tenemos que conseguir lo que soñemos siendo buenas personas y, muy importante también, siendo responsables del buen uso de las tecnologías y siendo responsables de nuestros deberes, etc. Y ahora, mi compañero Alberto. Hola, me llamo Alberto y hoy os voy a hablar un poco sobre juegos. Jugar es importante no so porque no solo proporciona eh, confianza en uno mismo, sino que esta, da esta acción da placer y satisfacción a quien la lleva a cabo. Jugar permite al niño o niña desarrollar aspectos psíquicos, físicos y sociales, mientras experimenta sus emociones y expresa sus sentimientos. Con esto no queremos decir que los juegos sean malos, solo que si se juegan sin responsabilidad pueden llegar a ser peligrosos. Y ahora os voy a hablar sobre esta sopa de letras, eh, que contiene pala palabras relacionadas con el tema que hemos explicado. Y os voy a dejar 30 segundos para encontrar algunas. Aquí están los resultados de la sopa de letras. ¿Habéis visto algunas? Estaban las siguientes: Instagram, Facebook, Twitch, YouTube y Twitter. Aquí era fácil. Espero que os haya gustado nuestra presentación. ¿Eva? Sí, estoy aquí que gira la cámara. Hola. Estoy aquí, pero lo importante no soy yo, son mis palabras. Bueno, yo personalmente quiero felicitar a estos alumnos de sexto que hemos tenido este curso, por su interés en el trabajo y estar dispuestos siempre a mejorarlo. Han trabajado con Juan Antonio y conmigo en la hora de los ciber y también en muchos recreos. Os animamos a los alumnos de quinto a que seáis ciber el próximo curso porque vais a mejorar muchas competencias que os serán muy útiles para la vida diaria y la vida próxima que tendréis. Cómo aprender a investigar, hablar en público, trabajo en equipo, mejorar la comprensión y la lectura, y sobre todo también mejorar las herramientas TIC. Muchas gracias a los niños, a Juan Antonio y a vosotros por escucharlos tan atentamente. Gracias gracias a ti, Eva, gracias a, a todas las clases que, que nos habéis seguido y al igual que Eva, me, me suscribo a, su, a sus palabras. Nos sentimos muy, muy orgullosos de, del trabajo que han hecho todos. Ha sido un año, como sabéis, complicado, pero eso no ha sido obstáculo para que hayamos conseguido pues, este, este gran producto final. Eh, los invitamos a, a que lo sigáis en en el blog y que, bueno, que siempre perdurarán en el recuerdo porque lo vamos a, al igual que en cursos anteriores, pues vamos a ir subiendo estos vídeos monográficos a, a internet. Al igual que ellos, pues eso, me suscribo a la cantidad de, de competencias que, que ellos han adquirido y que nosotros los teachers, pues deseamos que, que eso lo lleven a su vida académica y lo lleven también a su vida personal y que puedan ayudar con sus consejos que eh, como habéis visto son muchos los que os han dado no solo a vosotros como, como compañeros sino también tienen consejos para para sus familias ¿no? y que puedan evitar que otros niños y otras niñas pues sean víctimas de otros riesgos más graves como son el ciberacoso o el boom porque una tecnolición es, la, es la, puede ser la antesala a un riesgo, a un riesgo de de mayor repercusión para la, para la salud del menor y para, para su integración social y afectiva ¿no? y por lo tanto pues felicitarlos y, y muchísimas gracias a todos por vuestra por vuestra atención ahora me gustaría que saliéramos la cada clase Antonio puede hablar un momentito es que tengo sí, eh, la mano levantada una vez. me eh, me gustaría que cada clase pues tuvieran